Cuando empezamos a preparar todo el proyecto, lo primero que pensamos es, ¿qué necesita Estella Lizarra? Lo que pensamos es que necesita un proyecto de mejora y cambio. Pero, ¿por dónde empezamos? Nuestro objetivo es cambiar la ciudad y devolver el poder a los ciudadanos, y de eso partimos, de la Participación, Transparencia y Ayuntamiento 2.0. Con ello empezamos a trabajar. Creamos tres ejes de cambio, social proyectos y ayuntamiento. Creamos el documento base y lo enviamos a nuestra plataforma digital de participación. Recibimos 603 propuestas, con las que hemos hecho el programa electoral de los ciudadanos y ciudadanas de Estella Lizarra. ¿Qué más?